En el Ministerio de Educación estamos, eh, desde, desde que comenzamos tempranamente este año, esta es una foto del presidente Piñera lanzando lo que es el Plan Nacional de Lenguajes Digitales eh, en el mes de, de junio del año pasado. Eh, aquí la invitación que estamos llevando a todos los colegios de Chile es a que se sumen a estos lenguajes del futuro, a la programación, a la robótica, a la inteligencia artificial, a la ingeniería de datos, a las neurociencias, a la bioingeniería. Eh, y, y para hacerlo, eh, y, y pensamos que, que son eh, disciplinas que no tan solo nos van a ayudar a desarrollar estas nuevas habilidades que requiere el futuro, sino que también a revitalizar la, la educación en Chile y el sentir de los estudiantes en los colegios que muchas veces los vemos aburridos aprendiendo de temas que ellos dicen que quizás no son de, de su mayor interés. Eh, la programación y la robótica son temas que realmente cautivan a, a la juventud y que permiten desarrollar una, una serie de actividades. Yo personalmente estudié ciencias políticas, entonces no tenía muchos conocimientos de, de robótica. Eh, pero durante este año eh, me metí a tomar uno de esos cursos gratuitos, de los que ya hay muchos, eh, un curso gratuito de programación en, en, en la plataforma está EDEX. Ah, no, eh, sí, EDEX, pero un curso de la Universidad Católica, eh, en, en español online, fantástico sobre robótica y Arduino. Acá el desafío que yo tenía en la pega, básicamente, era poder generar una cámara para poder eh, Seguir una persona en movimiento y filmarla. Yo estaba pensando en un, robot, en, en, en un profesor. Los profesores son personas que, para mejorar, igual que todos, todas las personas para mejorar en su, en su trabajo, necesitan que alguien les dé feedback, que les dé retroalimentación, que les diga qué es lo que están haciendo bien, cómo pueden mejorar los aspectos, a mejorar. Eh, y los profesores tienen una, una pega tremendamente solitaria hoy en los colegios. Están frente a una, a un, a una sala con estudiantes y reciben muy, muy poco feedback y son las personas a cargo de, de, de la educación de los niños, entonces acá uno de los desafíos que está abordando el, el CPIP es el cómo eh, mejorar, entonces, el, o, o incrementar la frecuencia de observaciones y, y sesiones de feedback que reciben los profesores y, y entonces se nos ocurrió en, en el trabajo y ejecutamos con mis primos en, en un tiempo muy breve un robot que permite montar el, el celular arriba y básicamente es una plataforma que se mueve y te sigue. Y sigue la persona que está hablando al frente, siguiendo un pequeño sensor infrarrojo que tiene colgado el cuello a la persona. Eh, ese, ese tipo de soluciones nosotros vemos que los estudiantes cuando los invitamos a presentar soluciones a problemas sociales o problemas de la escuela. Ese tipo de soluciones ya vemos que las están desarrollando porque realmente aquí lo que, lo que tenemos principalmente, más que una barrera de habilidades para ingresar a esta es una barrera psicológica de que pensamos que la programación eh, nos asusta y, y, y entonces genera rechazo. Es un lenguaje que desconocemos, entonces lo primero es Retroceder, yo, yo, yo quizás, no sé, declararme eh, incompetente para abordarlo, pero la verdad es que cuando los estudiantes tienen una pequeña oportunidad para empezar a introducirse en estos temas, eh, logran eh, tremendos resultados. Eh, y, y esto, entonces, eh, eh, desarrolla habilidades como el, el respeto, la responsabilidad. Eh, esto es cuando nosotros vemos el, la investigación. ¿Qué es lo que quieren los estudiantes hoy? Eh, vemos que son básicamente estas características, todas las cuales se desarrollan a través de cursos de programación y robótica. Ellos quieren sentir que tienen responsabilidad, quieren que, que trabajar en problemas reales. Quizás no reinventar el mismo problema que ya ha sido solucionado cientos o miles de veces en el pasado, sino que abordar problemas nuevos, reales. Eh, quieren desafíos, quieren tener la posibilidad de elegir, de resolver el desafío, aprender de lo que ellos quieren eh, y también colaborar eh, y trabajar con otros. Entonces todo eso son elementos que se abordan a través de este Plan Nacional de Lenguajes Digitales. Comenzamos con un piloto de, en cuatro regiones del país el año pasado y para este año ya cerramos la convocatoria la semana pasada, tenemos a mil colegios eh, inscritos que van a recibir capacitación en programación eh, para comenzar con programación en la educación básica. Eh, y son cursos de programación que estamos abordando a través de, de dos plataformas que son de programación en bloques muy conocidas, que son Code Studio y, y Scratch. Eh, la plataforma Scratch le sirve a profesores de cualquier asignatura. Esto no es solo para el profesor de tecnología o el de matemática. Esto le sirve al profesor de artes, de biología, de historia, de lenguaje. Eh, y Code es una plataforma que estamos insertando principalmente en la asignatura de tecnología porque es más, parece más un, un currículum completo que desarrolla el pensamiento computacional. Ese pensamiento computacional esa es, es la, el, el objetivo de desarrollo del, del plan. Estamos apuntando a la educación básica. Sí, educación básica. De primero a sexto básico principalmente. Pero también el próximo año vamos a estar entregando eh, eh, apoyos a colegios que quieren llevar esto más allá a la educación media. Nosotros los esfuerzos y los recursos que tenemos para capacitar docentes los estamos concentrando en la educación básica. Pero acá eh, parte del objetivo es que los colegios eh, tengan un primer... Gusto de lo que significa la programación, que vean el interés que puede generar los estudiantes eh, y que a partir de eso salgan a una sociedad civil con docenas hoy de empresas, instituciones, universidades que promueven la, ro la robótica, la inteligencia artificial, todas estas disciplinas como para eh, y, que, y que pueda responder a una demanda creciente que se va a empezar a generar desde los colegios. Eh, ¿Qué es como opera a todo esto el, el sistema de educación chileno, donde tenemos los recursos descentralizados en cada colegio. Nosotros, más que tener todos los recursos en, a nivel central, cada colegio tiene mucha discrecionalidad de dónde hace la inversión de sus recursos. Entonces, por eso, nuestra estrategia es darles ese primer gusto, enfocar los esfuerzos que tenemos, o la, las posibilidades que tenemos en educación básica, pero que a partir de, de eso, los colegios con sus propios recursos quieran y puedan ir mucho más allá. Eh, pero todo esto también requiere que los colegios, obviamente, tengan algunas condiciones de tecnología básicas. Hoy muchos colegios tienen mal internet y no tienen tampoco buenos eh, o, o los computadores que, que puedan ser, eh, cumplir un rol eh, incluso básico para trabajar en estas disciplinas. Eh, entonces, parte de, del trabajo que estamos haciendo es también enfocado en estos desafíos de conectividad, infraestructura tecnológica base. Eh, eh, en particular, para el caso de Internet, este año vamos a lanzar una, eh, una gran licitación para eh, conectar, principalmente vamos a poner el foco en aquellos colegios, para conectar aquellos colegios donde el Internet hoy en Chile es más caro y que son colegios pequeños, entonces tienen menos subvención. Eh, y, y a esos colegios vamos a comenzar a apoyarlos más fuertemente para, de forma centralizada, comprarles nosotros el, el Internet. El foco del Plan Nacional de Lenguajes Digitales es capacitar a profesores para eh, eh, llevar esto a sus estudiantes. Este año eh, vamos a estar capacitando 3.000 profesores en, a lo largo de todo Chile, pero estos próximos años vamos a llegar a más de 9.000 docentes para, y, y nuestra expectativa es tener a docentes enseñando en al menos 3.000 establecimientos eh, eh, programación para el fin del periodo de gobierno. Eh, pero adicionalmente, como sabemos que algunos profesores o algunos directores quizás no se entusiasmen con esto, no queremos que eso sea una barrera para estudiantes que por cuenta propia quieran acceder a buenos cursos de programación en, eh, de forma individual. Eh, y es por eso que también el, el Ministerio de, eh, de, de las Culturas y las Artes tiene una iniciativa a través de BiblioRedes que se llama Jóvenes Programadores que estamos potenciando porque eh, es un, eh, representa un tremendo curso en distintos lenguajes de programación desde scratch pero llegando a temas mucho más avanzados de, de PHP, etc. Eh, y esos son cursos con un tutor del otro lado que están disponibles para cualquier estudiante que se, que se quiera sumar. O, y cualquier estudiante de cualquier edad, desde los más chiquititos hasta adultos que ya hayan egresado del colegio. Acá, eh, cada colegio que recibe capacitación en programación firma un contrato con el Ministerio de Educación donde se compromete el director del colegio a insertar la programación en al menos la clase de tecnología. Eh, entonces, este es un, es un, un acuerdo vinculante entre el, entre el director del colegio y el Ministerio de Educación, que es una forma distinta eh, a la típica de capacitar profesores, eh, donde, donde básicamente se prepara a profesores pero queda discrecionalidad de ellos si es que trabajan o no. Acá es un... Es un eh, acuerdo al que se llega entre el ministerio y el, y el colegio como institución completa. Y, y el director es quien selecciona a los profesores que van a la capacitación y después, bueno, tienen que, eh, que, que llevarla a cabo, tienen que ofrecerla en la clase de tecnología al menos y, y de eso claramente hay un seguimiento. sí las iniciativas que estamos lanzando desde el Ministerio de Educación están eh, financiadas por, por recursos del nivel central, entonces no, eh, todo esto que he descrito no se financia con, con cargo a, a, la, a la ley CEP o a la subvención regular, eh, eso, eso de partida. Eh, eh, lo, lo segundo es que hoy muchos colegios no tienen eh, la infraestructura que requieren para abordar, no tan solo temas de robótica, sino que todos los que les describía anteriormente, de eh, mejores laboratorios de ciencias en general, laboratorios para, hacer, para aprender de neurociencias o biotecnología, o, para, o, o maker spaces, que, que se llaman, que son estos lugares donde hay impresoras 3D y se puede aprender de temas de diseño eh, y de prototipeo de productos. Eh, eh, estamos eh, desarrollando una iniciativa para apoyar a colegios directamente con, con mejor infraestructura para eh, proyectos educativos que pueda tener el colegio. Eh, también incluyendo proyectos educativos en, en la intersección entre entre el arte y la ciencia o entre la música y la ciencia. Eh, eh, es un proyecto muy bonito que estamos preparando pero, pero todavía no les quiero contar eh, detalles, todavía no, no, no, no lo tenemos no, no, no, no, está, no está listo pero pero, o sea, tenemos identificado que ese es un, es un, un tema muy real y estamos viendo cómo abordarlo. Eh, tampoco eh, eh, ha sido mi intención como tratar de, de decir que, que esta parte del plan eh, es todo el plan, eh, por eso se llama plan. Una parte del plan tiene que ver con eh, eh, la enseñanza a profesores de Scratch y Code. Code lo hace de forma muy explícita, que está desarrollado para, o, o, o diseñado para desarrollar habilidades. No para aprender a utilizar code. y Lo mismo con, eh, con, con Scratch. Lo estamos, eh, elegimos estos lenguajes como una forma de desarrollar pensamiento computacional y no eh, porque sean los lenguajes que los estudiantes necesiten a futuro, eh, sino que es un, es un primer paso. Eh, los, el, el curso de Scratch eh, tiene una continuación que está abierta a los profesores, que es específicamente en aprendizaje basado en proyectos y otra que está enfocada en robótica. Entonces también la capacitación llega a ese punto. Eh, pero todo esto es, como digo, una parte del plan. Otra parte del plan tiene que ver con que, que todavía estamos trabajando, porque esto comenzó en, en junio y estuvimos trabajando este tiempo para, para comenzar este primer piso, que es llegar este año a, a mil colegios con, con, esta, con este nivel base. Pero otra parte del plan va a tener que ver justamente con lo que tú dices de convocatorias a, a concursos eh, y actividades para celebrar la programación, la robótica y entusiasmar a, a los niños a sumarse a esto. Eh, otra parte del plan tiene que ver por ejemplo con los desafíos de integrar o sumar a niñas eh, principalmente a, a estos temas porque Existe un sesgo de género en estos temas y, y tienden a, a quedarse atrás. Eh, y, y otra parte tiene que ver con, con la tecnología y los recursos que, que como decía, estamos trabajando para, para llegar con esto a los colegios. Esto nosotros estamos trabajando con el, el Hub Chile Programa, que es un grupo de instituciones eh, eh, bien amplio. La Universidad de Chile es la institución que va a hacer la evaluación del plan eh, hay un grupo amplio de, de instituciones que está de, de detrás de esto y, y proponiendo distintas líneas de trabajo y no estamos cerrados a, a ninguna. El, el objetivo nuestro no es quedarnos y hacer el check cuando se entregue un robot, como se ha hecho en el pasado, sino que es, el objetivo es eh, desarrollar habilidades que sean útiles para, para los estudiantes que sirvan. Nosotros sabemos que también la programación es un tema que no es para tener programadores necesariamente futuros, sino que es un lenguaje básico transversal, un conocimiento que el 100% de los niños requiere y quizás algunos de ellos lo van a utilizar como una herramienta laboral, una herramienta para ser programadores. Pero para entender y comunicarse con el mundo, pensamos que esto de todas formas constituye un piso importante para, y que sin duda es un primer paso que también se acerca hacia la robótica. Eh, para tomar este último punto sobre el tema curricular y de evaluación. Eh, eh, efectivamente es, es esencial que esto que inserto eh, de tal forma que no, que, que no pase solamente como, como una moda porque en este momento se puso algo de financiamiento para capacitación de profes o para infraestructura y, cuando, y si es que es, se cierra esa llave entonces esto muere. Eh, ¿Cómo institucionalizarlo? Y ahí el, eh, sí estamos abordando esa arista En Chile los cambios curriculares toman muchos años y, entonces, y, y nosotros, por definición, no quisimos poner esa, eh, ese objetivo por delante o primero que comenzar a trabajar en los colegios desde ya. Por eso es que la primera parte del plan es comenzar con, lo que ya, con la flexibilidad que ya presenta el currículum chileno y con... Y, y alineando justamente las, eh, las habilidades que eh, se buscan desarrollar en distintas asignaturas con eh, habilidades de pensamiento computacional. Pero en paralelo sí estamos trabajando en, en desarrollar una propuesta de modificación curricular que posiblemente puede tomar muchos años. En Chile en general las reformas curriculares toman seis años. ¿sí? Y, y, así como, y, y son muy difíciles porque así como... Eh, en esta mesa estamos preocupados de la robótica y la programación. Hay otras mesas que están todas preocupadas de, de varios temas que también quieren insertar el currículo. Entonces son temas que, que históricamente todos sabemos que son difíciles de abordar por, por esa vía. Eh, por eso es que, que quisimos partir por eh, trabajar inmediatamente en los colegios a través de las flexibilidades que, que quizás no son muchas, pero que, pero que existen en el sistema. Hoy los profesores en Chile que enseñan tecnología van a, eh, les vamos a entregar el currículum de tecnología eh, y, y, y planes y programas que, que son para desarrollar pensamiento computacional alineados a esos objetivos curriculares. Eh, claro, como complementario y, y como... Y, porque los objetivos en Chile son, eh, son, tienen, tienen cierta libertad. Está el, el currículum, están los planes y programas, y, y entonces el, el colegio tiene que cumplir con el currículum, pero el colegio es libre de elegir el plan y programa que desea para cumplir esos, esos objetivos. Entonces, nosotros estamos de, trabajando a nivel de planes y programas para poder abordar estos, estos temas en, en las asignaturas ya existentes sin modificar el currículum. Eh, y, y respecto a la participación, o sea, esta, esta conversa yo creo que, que recién está comenzando y, y no quiero cerrarla a este espacio de, de media hora de conversación, entonces, absolutamente nuestra intención y la invitación es incorporarse en la conversación y sabemos que Chile es un país hipercentralizado y entonces en este momento hemos estado trabajando principalmente con este grupo de entidades que se organizaron ellas solas y que nos invitaron, en verdad, a sumarnos a ¿no? un grupo que hayamos convocado nosotros con una pila de fundaciones, empresas eh, que trabajan temas de estos temas. Eh, pero nosotros estamos impulsando la creación de comités eh, de, para abordar el Plan Nacional de Lenguajes Digitales en cada región del país, para convocar en cada región a las instituciones eh, educativas de educación superior y también otros actores de la sociedad civil que estén trabajando en estos temas. Así que, eh, así que eh, es, la, es, espero que eso lo podamos con, concretar este año y ahí eh, verlos sumados en, en ese grupo. claro. Hoy para nosotros es muy importante la programación y sabemos que son temas que se vienen, pero a nivel de, de sociedad en general en Chile nos falta mucho para que se reconozca a nivel social la importancia de este tema. Eh, y ahí el rol es de, de todos nosotros que estamos en esta mesa de, de lograr a través de medios de difusión y a través de las actividades y el trabajo que ustedes ya desarrollan, que esto que, que se sienta la importancia que tiene. Eh, comenzar a trabajar no hoy sino que hace 13 años o 18, no sé cuánto estamos atrasados, pero, pero muchísimos ¿sí? eh, en, en el desarrollo de esto. Ahí la invitación está abierta. El, nosotros, eh, nosotros podemos organizar una... De hecho, la, la Universidad de Chile, por ejemplo, nosotros necesitamos una institución que se haga cargo de eso y el Ministerio puede apoyar con financiamiento para, para, eh, para que se haga realidad. Eh, ese tipo de cosas sí podemos hacer. El, eh, entonces, nos interesa apoyar, por ejemplo, las olimpiadas de programación que tiene la Universidad de Chile. Estamos apoyando los creadores, que es una competencia de distintas instituciones y está involucrado, bueno, es bien mediática también, eh, eh, que, que tiene que ver con temas de, de robótica y tecnología. Eh, eh, pero, todas las, pero, pero si ustedes llegan y con una... Eh, representados por una fundación, porque esa es la figura legal que se requiere para poder vincularse con el ministerio, nosotros podemos apoyar el desarrollo de esto, o una universidad claramente, ¿sí? una universidad que se haga cargo y que se entusiasme con, con eh, parar una, una Olimpiada Nacional de Robótica, por ejemplo. Eso perfectamente se puede, se, se puede hacer.